Yo soy Jeirán y Pacomio Vázquez, soy reina de la Tapati-Rapanui 2016, soy Rapanui, nacida y criada acá. Tapati-Rapanui nació para fomentar más la cultura, para que nosotros le mostremos al mundo que aún estamos vivos y nuestra cultura aún no ha muerto. La Tapati es una fiesta que dura aproximadamente hoy en día dos semanas. Primero que nada se divide la isla en dos candidatas. Y esas dos candidatas son normalmente se trata de que sean de dos familias diferentes. Y las familias y los amigos apoyan a sus candidatas. Entre ellos hacen una serie de competencias y al final gana la, que, la candidata que más puntaje acumula. Que uno gane depende de las competencias y del competidor que uno tenga. Wir waren erst äh, ein Tag hier, aber äh, es war schon voller Erlebnisse für uns. Äh, wir, gerade am ersten Tag, als wir angekommen sind, haben wir äh, das Festival besucht. Und es war genial, also die, die Leute dort und äh, die Kostüme, die Tattoos, die wir angeschaut haben und auch die musikalischen Vorstellungen haben uns äh, sehr angetan. Die también lo es momento importante en el que las personas de la isla muestran y abren su cultura hacia él. Denke hier findet man sicher Frieden und Ruhe, Entspannung und für mich ist es einfach ein toller Ort zum nachdenken und einfach zum äh, genießen. Festival, me gusta todo porque hacemos todo lo que es nuestro y también para que eso más adelante no desaparezca y en nuestros niños chicos ellos lo lleven a futuro.